Nuevamente contacto con nuestra unidad móvil porque se desarrollan operativos tomando en cuenta la época en la que nos encontramos. William Waiva nos tiene estos detalles. ¿Dónde te encuentras, William? Por favor, adelante. ¿Cómo estás, Milton? Me encuentro acá en la Plaza Eguino, donde se ha instalado ya la feria navideña. Hay varios puestos de venta que desde tempranas horas se han instalado en todo este sector. Sin embargo, como hacía referencia, vamos a conversar con el viceministro Jorge Silva, eh, quien está en este momento para realizar un operativo de control. Viceministro, un gusto saludarlo, estamos en vivo para Villalas. Si nos puede acompañar, por favor, cómo está, muy buen día. Entendemos que hoy están haciendo un operativo de control sobre los productos que están en este momento. ...en venta acá en esta feria. Así es, vamos a estar en, los, eh, en toda la zona comercial que tiene La Paz... Vamos, ...estamos empezando acá en la Plaza de Guino, ...vamos a subir la Isacta Mayo, la Manco Capac, la Tumusla... ...vamos a llegar a La Garita, a la Uyustus, a la Eloy Salmón... Eh, ...a objeto de verificar la calidad de los productos... ...principalmente que no haya eh, precios excesivos que se estén cobrando... ...que no exista eh, ningún maltrato a los usuarios, a los consumidores y eh, poder eh, atender cualquier queja, cualquier denuncia que tengan los consumidores que se van a dar cita a esta zona comercial el día de hoy. En caso de recibir denuncias o situaciones irregulares, ¿qué acciones se va a tomar? Inmediatamente se procede la acción directa, que es la de constituirnos ante el proveedor del producto, eh, solicitar que se cambie el producto cuando está en mal estado o que se le eh, devuelva la, el dinero al consumidor. Eh, en caso de haber resistencia, eh, convocamos a la Policía Boliviana a objeto ya de iniciar un proceso que puede derivar en la imposición de una sanción, ya sea administrativa, económica, o incluso cuando hay indicios de comisión de un delito, la acción penal. A ver, lo acompañamos en el operativo, Viceministro, en este momento va a visitar algunos puestos de venta, además que están entregando barbijos también. A ver, vamos a consultar acá. Sí, eh, buenos días. Este, este juguete, ¿cuánto está? Ha subido. ¿Por qué ha subido? Que no hay mercadería, que la misma aduana no les permite dejar de entrar. Está muy caro la, el ingreso hacia los juguetes y por eso ya han subido bastante la mercadería. Yeah. ¿Y cómo verifican si el producto es nuevo, es usado? Ah, está sellado de adentro. Eh, viene sellado, nosotros, cosas que nosotros rompemos y para hacer enseñar al cliente tenemos que abrírselo. Es decir, que antes de entregar el producto ustedes hacen la prueba, abren sí. la caja. No, no, juntamente con el cliente. Con el cliente. Con él, para que vea que sí está bien. Ah, Porque sí. si antes no. O bien en ese momento en vano te hacen hacer la prueba, pero ya ni modo. ¿no? Pero igual. Hay esa calidad de, de usted con el consumidor para. Eh, convencerle que compre el producto porque es nuevo, es de buena calidad, está funcionando sí. y que no se va a arrepentir de comprar el producto. Sí. Muy bien. Sí. Esa es una de las tareas que queremos verificar, que los productos sean nuevos, ¿no? que la facilidad del proveedor eh, eh, tenga esa amabilidad de hacer la prueba del producto para que el consumidor se vaya contento y satisfecho y además de haber adquirido un producto eh, en condiciones... Eh, estables, ¿no? Este ministro, eh, aquellas personas que probablemente adquieran este producto en la casa, se encuentren con algún defecto, ¿dónde pueden presentar la denuncia? ¿Dónde tienen que acercar? La línea gratuita, 810-0202, tiene barbijito, eh, o a personarse en la oficina del Ministerio de Justicia, el primer piso, para que en forma inmediata con un personal del viceministerio se pueda constituir ante el proveedor. ...para restituir el producto, ¿no? es decir, si el producto está en mal estado... ...que le cambien un producto nuevo eh, o en su defecto que le devuelva el, el dinero. Bueno, en todo este tiempo han estado realizando varios operativos... ...¿cuál es su evaluación hasta el momento? ¿Qué resultados han arrojado? Bueno, felizmente no hemos tenido eh, grandes eh, contratiempos... ...ni, ni, ni casos eh, que nos llamen la atención eh, como para iniciar un proceso administrativo penal... En la mayoría de los casos, casi en un 90% se ha atendido favorablemente el reclamo del consumidor haciéndoles devolver el producto o eh, restituyendo los dineros que han pagado. No hemos necesitado iniciar ninguna acción penal ni administrativa y creo que esa es la dinámica de, de estas fiestas de fin de año. ¿no? Hay una conciencia por parte de los proveedores y también hay una conciencia de los eh, consumidores de denunciar, de quejarse para ser restituidos en los derechos que han sido vulnerados. Muchísimas gracias, viceministro. A usted, pues, muchas gracias. Que Dios nos bendiga y que el próximo año sea un año de mucha aventura para toda la familia de Avallala. Muchas gracias. Eh... Bueno, hemos conversado con el viceministro Jorge Silva, eh, viceministro eh, de los eh, derechos de defensa de los, eh, del usuario y del consumidor que en este momento está precisamente realizando un operativo de control de la calidad de productos acá en la Plaza Guino donde se ha instalado una importante feria de Navidad Milton. Importante William, felicidades también para el viceministro, un trabajo dual que está realizando el control y la defensa del usuario y del consumidor Y a la vez entregando estos barbijos como parte de medidas de bioseguridad para alguna de las vendedoras que quizá no tiene el mismo Agradecerle por todo este trabajo y William te propongo que más adelante veamos qué rutas están cerradas Si no me equivoco subiendo hacia la zona del cementerio La Garita y hay varias, varias calles que han sido cerradas por los comerciantes si antes, por favor, para que la gente lo vaya a tomar en cuenta, ¿te parece eso más adelante? Perfecto, entonces, más adelante estaremos dando detalles al respecto de las rutas que están cerradas debido a estas eh, ferias que se han instalado en diferentes lugares de la Ciudad de La Paz, particularmente en todo este sector eh, del cementerio, de la Garita, de la Plaza Guino, de la Vita, Exacto. entre otros lugares, eh, Milton. Entonces, hasta más adelante. Muy bien, tarea entonces para William Waibo. Enseguida va a estar con esos detalles. Alrededores de la Uyustus, en la calle Buenos Aires, hay muchísima afluente, afluencia de gente que está realizando sus compras para esta Nochebuena. Pero nosotros después de esta información tenemos que hacer una pausa. Quédese con nosotros. Al retornar tenemos entrevistas en esta primera edición.